No, no, no, no, Yeah. mmm, Junior RS Reus de no, no, no, no, no,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 Cambiar de nada Digo bien loco Zafado del cerebro Cambiaré, en lo mío seguiré Nunca me detende, Esta conecta la va a romper Voy a soñar en mi meta Si tendré lo que quiera Para mí es la neta 818 en la calle No respetan y no pienso cambiar Así le carnal, estamos rezumbando ya Este rapero mexicano la va a zumbar a todos de pinche años, de pinche juego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 Na, na, na. Hey, yo junior s r r m los de leca yo ya